1.108 votaron por Biden y 2.576.727 por Donald Trump. En Nevada, el 49.2% a favor de Biden y 48.6% a favor de, de Donald Trump, eh, ahí le aportó seis votos electorales, ya con el 67% escrutado: 588.258 a 580.606. Miren que los estados que perdió, eh, bien reñidos. Y, por ejemplo, Pensilvania, que lo ganó de manera abrumadora, ahora voy a decir lo de Donald Trump. Donald Trump, que le aportó 20 votos electorales, 45.4, 53.4, en 2.610.329 votaron en Pensilvania por Joe Biden y por Donald Trump, 3.066.583. Eh, ganó, por ejemplo, Donald Trump en Georgia, 16 votos electorales, ya con el 95% escrutado. Eh, 50.2% a 48.5%. Eh, Donald Trump ganó con 2.388.026. El otro tenía 2.306.000, o sea, unos uno, eh, 74.000 votos y algo. Eh, también ganó Carolina del Norte, le aportó 15 votos electorales a Donald Trump, 50.1 a 48.7, bien, bien pegadito, pero en la medida que se avanzaron todos los estados de la costa norte en lo que prácticamente Joe Biden eh, ha estado barriendo Y esta tarde, cuando yo veía el resultado, 248 a 213, y después vi 250 a 214, y que eso no ha subido, y que la tendencia después de eso, Joe Biden, ustedes lo vieron ahora, subió 10 votos electorales, con 20 después subió al caer la noche con dos pues eh, 64 prácticamente ya con con la mayor parte de estados importantes, porque Donald Trump a, apostó a su discurso ambiguo, puede venir aquí, señor director. Sí, ahí están, ahí están los demás estados, ustedes, lo pueden, ustedes pueden ir analizándolo. Muy bien, sí te pueden ir analizando en sus pantallas, ya lo vamos a dar en tiempo real, voto, voto por voto, estado por estado, porque tenemos ahí el cuadro, yo lo voy a leer en un momentito. Quise adelantar esto comenzando el programa, porque sé que hay mucha atención. Muchos latinos, mucha gente que, que apuesta a, a, a, a, a, a, pues, a que gane Biden porque piensa que será diferente. Además, él tuvo un lenguaje integrador, integró al colectivo LTV que en los Estados Unidos eh, tiene un peso extraordinario, integró a los afroamericanos que se sentían eh, disgregados, rechazados por Trump, eh, integró pues a, a los latinos que fueron rechazados por Donald Trump y esto pues, com pues comenzó a dar al traste. Además, muchos decían que al estar Donald Trump en contra del establishment, eh, en contra de, del sistema, porque era un hombre impredecible, incontrolable, eh, querían a un hombre más. Eh, además, a última hora, ustedes vieron a Barack Obama recorriendo estado por estado, llamando a la votación. Y él, quiera ser usted o no, dos veces presidente, tuvo una tremenda influencia para eh, las personas eh, afroamericanas y, y tuvo cierta vinculación con esos grupos sociales que vieron en su refugio la aprobación de la ley del aborto, permitir el matrimonio entre personas de un mismo sexo y eso cobró importancia grande en los Estados Unidos que aunque usted no lo quiera reconocer en países como el nuestro no, pero los Estados Unidos eso tuvo un gran valor porque cada día son más y más los Estados que se enteran de ese tipo de cosas otra lectura que le voy a dar en un momentito de un análisis que yo hice esta tarde muy bien Vámonos entonces con la palabra de Dios de hoy, como siempre, en nuestra agenda latinoamericana, porque nuestro norte es el sur, y ya estoy tomando como el tema a lo que dijo varios Beredetti, que el sur también existe. Dice como hoy, en el año 1763, Ottawa, Estados Unidos, se casaron contra Detroit. Ustedes recuerdan que, eh, producto de, una, de la, la guerra de secesión, los Estados Unidos pudo conseguir su independencia y se quedó con grandes estados que formaban parte de lo que ustedes conocen como Nuevo México. Y hasta ese momento se manejaba con emperadores, tenían una idea, y los engañó como ha engañado a otros. Y, y Sobre la base de la conquista siempre desde su fundación como nación. Un día como hoy también, pero del año 1780, se produce la rebelión contra los españoles que estaba liderada pues, por Tupac Amaru en el Perú y lo recordaba a él hace poco. Un día como hoy finalmente el año 1969 fue ejecutado pues Carlos Mireguela en Sao Paulo, Brasil luchando por los derechos de los pobres y necesitados.